Imagínense ustedes, por eso estamos así. Porque fíjense con qué arrogancia, con qué prepotencia, con qué descaro habló ese señor ahí, que los votos se van a conseguir como sea, que el poder es poder y que el gobierno no se desafía. En, voy a decir algo, que en los últimos días, las últimas semanas, en lo particular, yo me he dado cuenta, a raíz de acciones, actitudes, comportamiento, conducta, no solamente de este, porque ese yo no sé quién es, yo no lo conozco pero de legisladores oficialistas de aquí de de la provincia de Duarte yo, yo me digo a mí mismo que a veces uno llega a la conclusión caramba pero cuánta desfachatez Cualquiera a, a uno no le da Ni deseo De hacer una fila para votar Porque imagínense Y yo digo que no Debemos de ir a hacer fila Que es un deber ciudadano Y votar Por personas serias y honorables Que no sean Mentirosos ni falsantes, ni corruptos, ni intolerantes, que sean personas que vayan a servir a la mayoría, al pueblo dominicano. Porque la verdad es que yo, en lo particular, Marco Santos, yo sí me he desengañado en las últimas semanas. Eh, o sea, me he terminado de desengañar viendo la actitud, una actitud baja, rastrera de eso mismo, de lo que yo acabo de decir, de legisladores de la provincia de Duarte, oficialistas. el que piense, el que crea, el que llegue a la conclusión de que nosotros en este programa, en nuestras páginas de internet que se llaman calle 56com y MujeresRD.com MujeresRD.com es una página de contenido ya exclusivo para mujeres pero la calle 56.com o sea calle 56.com es una página informativa donde yo tengo una columna que se llama mi espacio y ahí yo escribo mis artículos y opinión que a algunos le gusta muy bien y a otros no me importa el que no le guste porque no se trata de asuntos meramente personales Sino de interés general para mi provincia Yo no le tengo miedo Para que andemos claro Yo le temo porque uno dice, Yo no le temo a nada, sí yo sí Yo le temo a Dios Y, y le temo a, a ciertos animales Yo veo un ratón y yo salgo huyendo ahora mismo Yo, por más chiquito que sea veo un vigañuelo, por ahí mismo le tengo terror yo veo un perro bravo un perro y, y, y le tengo miedo al perro tú ves, y así pero a otro hombre yo no a un funcionario público, tampoco no le acepto chantaje, a nadie ni, ni nada de eso, ni maledicencia nada de eso y si tengo que decirle algo se lo digo de frente pero yo me he desengañado y he visto actitudes propias de gente cínica hipócrita llenas de odio de intolerancia yo inicié Fíjense la coincidencia, Telenor comenzó en el 94, yo comencé también en el 94, 1994. Y puedo anunciar que voy a hacer una celebración, claro, no ribombante, ¿verdad? Pero sí voy a celebrar con mis patrocinadores y mis amistades, mis 25 años y mi familia. En, en los medios de comunicación, un encuentro, un encuentro con varias personas, que ya empecé a, a, a afinar los detalles y no es verdad que yo cumpliendo un cuarto de siglo en los medios, le voy a coger miedo Dice que a uno porque está encumbrado en el gobierno El otro porque es tal cosa A la otra porque es tal cosa No es verdad <risa> ¿Por qué? Cuando yo he tenido la dicha, la suerte, el honor Y en eso le doy gracias a Dios De contar con tantos amigos A lo largo de estos 25 años Que Que siempre me han apoyado amigos, comerciantes, empresarios, profesionales, que siempre están ahí. Yo, yo, yo te apoyo, Marcos. Y, y eso yo lo agradezco de manera infinita. Siempre totalmente agradecido de tantos y tantos amigos que nos han apoyado, de manera incondicional. Sin pedirme nada a cambio Amigos empresarios Que le interesa Gente que le duele el pueblo Que le interesa que haya programas como este Que en un momento determinado Sirvan de, de plataforma Para denunciar males sociales Problemas sociales Actitudes negligentes de autoridades Para que las cosas se corrijan y que sus productos y sus bienes y servicios lleguen y, y ellos puedan prosperar como empresa. Yo sí agradezco eso. Y muchos políticos que han venido aquí y han utilizado este programa como plataforma para llegar a tal cargo, también y así. Y agradezco mucho la gente en las calles que me dice, yo te veo, me gusta tu programa estoy de acuerdo contigo y aquellos que me dicen tú habla si hablas caballá también agradezco eso y eso no es verdad que a los 25 años en los medios yo me voy a plumear todo lo contrario yo puedo adelantar algo aquí y es que muy pronto la sociedad franco macorizana yo diría que el país... ...va a saber... ...no de que yo estoy hecho ni mucho menos... ...pero va a saber... ...acciones contundentes que vamos a hacer... ...con el fin... ...de que sea decente... ...el ejercicio de la función pública en este país... ...en San Francisco de Macorís... ...que gente que llega a los cargos... No se crean que han conseguido una herencia o que han comprado eso. O que se sacaron la lota. Así es que vamos a tirar para adelante, como dicen. Que yo tengo, y eso lo puedo yo decir aquí. No como hombre, digo que me, Ay, que me voy a burujar trompa con... Con tal cosa, no, no, no, no, no. Yo digo, como comunicador, vamos a tirar hacia adelante. ¿Tú te digo algo, Tocayo, y a ustedes, yo no tengo miedo. ¿Tú, yo voy a decir algo aquí Julio Vargas me llama ahora, o Eugenio, y dice, mira, eh, el programa no va mañana, y ¿por qué no? Una decisión de la empresa. Me voy tranquilo por ahí y hago otra cosa. O si es contrario, y me dicen, mira, este programa lo vamos a extender eh, dos horas, y vamos a una... Pro oh, sí, también. Estoy preparado para todo para todo, menos para que me saquen de los medios. Porque mi permanencia en los medios exclusivamente no depende de este programa, depende de mí. Depende de, de Dios primero y de mí. No depende de una decisión eh, de, de, de esta empresa. Oígase bien, ¿te ve? Yo he dicho siempre... Este programa es tuyo, no, no, no, este programa es de Telenor. Telenor es el dueño del canal, dueño del medio. Y Telenor en cualquier momento puede venir y decidir con toda la razón del mundo y todo el derecho de rescindir el contrato. En eso estamos claros. Espero que no, porque yo aquí me siento muy bien y siento que yo estoy en mi casa.